Ya hoy iniciamos eh, un barrido en toda la provincia de Duarte, casa por casa, identificando quiénes personas faltan por vacunar y que tengan el deseo de vacunarse. El que no tenga deseo, tratar de conquistarlo para que se pongan la vacuna. La jornada normal de irse a vacunar a los puntos de vacunación sigue abierta en todos los puntos también. Pero estamos llegando donde el que no ha podido salir de su casa... Hoy y mañana identificamos dirección, nombre y teléfono y desde el miércoles en adelante llegan las brigadas con la enfermera directamente a la casa a vacunar. Doctor, ¿aproximadamente cuántas personas han sido inoculadas en la provincia de Duarte? Mira, por lo, con por lo menos una dosis, ya tenemos 286 mil personas con por lo menos una dosis. Y de la población que se ha puesto dos dosis, tenemos ya un 80% de la cantidad de primera dosis ya con la segunda dosis. ¿A qué aspiran a alcanzar el, el porcentaje, Bueno, aspiramos a que la próxima semana la provincia de Duarte entre en las provincias que ya van a ser abiertas y van a ser liberadas del toque de queda. Cerca de un 85-90% de la población vacunada ya.